Yo creo que estamos listos ya en cabina, ¿sí? Y en casa, creo que nos están viendo también. Ahí tenemos muchísima gente conectada en casa. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a, esta, a este rato agradable, a esta charla en la Universidad Francisco de Vitoria, en la universidad de vuestros hijos, de vuestros sobrinos, de vuestros amigos, de vuestros nietos, quizá. Eh, bienvenidos a un nuevo evento de Padres UFV. Yo soy Gonzalo Barriga, yo soy el responsable de este área que en la Universidad Francisco de Vitoria llamamos eh, comunidad extendida que aglutina alumni, que son los antiguos alumnos de la universidad, eh, y padres que, que aglutina a los padres de los alumnos y a los amigos de la Universidad Francisco de Vitoria, es decir… A todos vosotros, ¿no? Porque formáis parte de eso que llamamos la comunidad extendida. Nosotros eh, pensamos que la comunidad esencialmente son los alumnos y los profesores, por supuesto, pero también son los que trabajamos aquí y también sois todas aquellas personas que o bien habéis vivido una experiencia universitaria y seguís formando parte de esta casa, del corazón de esta casa, porque habéis estudiado aquí, o bien... Mantenéis un vínculo con alguien que vive y estudia todos los días aquí. Y esos sois los, los padres, ¿no? Que de alguna manera, a través de vuestros hijos, a través de vuestros familiares, empezáis a descubrir también que en la Universidad Francisco de Vitoria ocurren cosas muy interesantes. Porque vuestros hijos llegan a casa, siempre lo contamos, eh, o vuestros nietos o vuestros hermanos, y dicen mamá, papá, hermano, hermana, en la universidad me están ocurriendo cosas muy guays. estoy descubriendo... Un mundo entero. Estoy haciéndome preguntas que no me hacía antes. Estoy descubriendo respuestas a esas preguntas que me están dejando sorprendido porque me estoy encontrando con profesores maravillosos, porque estoy asistiendo a conferencias estupendas, porque me he metido en un grupo de teatro o en la sociedad de debates o en generación empresarial y estoy descubriendo un montón de gente interesantísima. ¿no? Bueno, pues por todo o sea, este conjunto de, de actividades, de alguna manera os las queremos trasladar, os las queremos llevar también ...a los padres de los, de los eh, alumnos actuales y de los antiguos alumnos... ...que también a lo mejor hay algún padre de antiguo alumno... ...a todos los que formáis parte de esta, de esta comunidad... Eh, nuestra intención es dejaros degustar lo mejor de la experiencia universitaria de vuestros hijos y, y lanzaros también de alguna manera, eh, eh, de, de forma un poco provocativa, lanzaros esas grandes preguntas que les lanzamos también a ellos. ¿no? Eh, la universidad, la auténtica universidad, eh, es aquella que busca la verdad. Y, y, y, y en, ese, en esa clave... ...os hemos propuesto este ciclo de conferencias que tienen que ver con las raíces de la cultura occidental... ¿no? ...los que habéis podido asistir a las dos conferencias anteriores sabéis que la, la propuesta para descubrir la, las raíces de la cultura occidental... ...empezó con la conferencia del profesor Carlos Romero, profesor de muchos de vuestros hijos, profesor de historia que nos habló de Grecia, de Grecia como cuna absoluta de nuestra civilización, ¿no? como iniciadora, por lo menos como primera raíz, y, y, nos, y nos adentró eh, eh, un poco en, en, en las raíces de Grecia, en las raíces filosóficas, en la historia de Grecia, y fue una conferencia interesantísima. La semana siguiente, es decir, la semana pasada, tuvimos la suerte de estar con otro gran profesor, con el director del Departamento de Formación Humanística, Ángel Barahona, también profesor de alguno de vuestros hijos o vuestras hijas. Y, y, y con Ángel tuvimos la oportunidad de entrar en esa otra eh, pata, en, esa otro, en ese otro vértice que conforma nuestra civilización, que es Jerusalén, que son las raíces judías de nuestra civilización. Y, y fue también una conferencia apasionante. Los que tuvisteis la suerte de, de ver a Ángel, pues sabéis cómo es, además, con la la pasión con la que cuenta las cosas. Bueno, y ya para cerrar este recorrido nos queda uno de esos tres vértices, un vértice fundamental también para entendernos, y es el vértice de Roma, de lo que significa el mundo romano. Y para hablarnos de esa, de esa última fase, de esa tercera etapa, de ese tercer vértice, tenemos la suerte de contar con otro grandísimo profesor, que es Francisco Javier Mula, que está ya aquí a mi lado. Para mí es una suerte, la verdad, eh, poder presentar hoy a Javier. Y además ha sido eh, fortuito porque quien tenía que presentarles es Marta, que es la coordinadora de padres, que además os manda un saludo a todos vosotros, que no puede estar esta tarde con nosotros porque, como sabéis, está embarazadísima y está ya casi casi a puntito de dar a luz a su hijo Santiago, que ya tiene nombre. La semana pasada no tenía, pero esta semana, o hace dos semanas, pero esta semana ya tiene. Entonces no ha podido estar y me ha pedido que, que, bueno, que sea yo quien lo, quien lo presente. Y, y digo que me alegra especialmente porque el ponente de hoy ha sido, ha sido también mi profesor. Yo estudié en esta tuve la suerte de estudiar en la Universidad Francisco de Vitoria y el, prácticamente el primer profesor al que conocí el primer día de clase fue a Francisco Javier Mula. No solo fue mi profesor, en esa época el medio dio lógica, sino que además fue mi asesor académico, que era una figura muy parecida al del mentor o mentora que tienen ahora vuestros, vuestros hijos. ¿no? Y, y Javier fue quien me ayudó a dar los primeros pasos en esta universidad, cuando yo venía un poco despistado y era bueno, un joven con pelo, eh, eh, con pelo en la azotea, pero inverbe en, en la barba. <risa> eh, y Javier de Javier se pueden decir muchas cosas. Javier eh, es licenciado en filosofía, Además es magíster, máster en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria. Es profesor del área de formación humanística eh, desde hace muchísimos años. Antes había sido profesor de instituto, con lo cual eh, conoce bien las diferentes etapas de la formación. Pero bueno, eh, tenemos la suerte de contar con él en la etapa universitaria como maestro de universitarios desde hace muchísimos años. Y además como maestro como maestro auténtico, o sea, de los que disfrutan en el aula, de los que gozan enseñando, en el aula y fuera de ella, porque eh, por experiencia os digo que las clases de Javier no solo son las clases del aula, no solo es la materia del aula, son también las conversaciones de pasillo, es también el café en la, el, en la cafetería, es el, el cigarro que... Es, yo ya no fumo, pero él sigue fumando, que uno se puede fumar o se podía fumar con Javier eh, y, y, y y rebotando todas las ideas que él, eh, con las que él va eh, trufando sus discursos, que son ideas provocadoras, ideas profundas, ideas eh, verdaderas. Y, y Javier mmm, le gusta muy poco que le presentemos y dice, no, no contéis muchas cosas de mí, pero, pero, pero hay algo que es muy bonito, y es que Javier ha sido profesor ya más de más de 4.000 alumnos. Por las aulas de Javier han pasado ya 8.000 alumnos. Y eso me parece que es un dato interesantísimo porque habla de alguien que que cuenta a cada uno de los que tiene delante. Y los cuenta no por acumular un número, sino porque los recuerda con nombre y apellidos, porque entiende que su razón de ser es quien tiene delante. Su vocación él la explica en cada uno de los 8.000. Y es que estoy convencido, porque lo sé, porque le he visto, que cuando se vuelve a encontrar muchos años después con uno de esos alumnos, él lo recuerda, y sobre todo el antiguo alumno, el que ha pasado por sus aulas, recuerda a Javier con muchísimo cariño, porque es maestro vocacional, profesor universitario vocacional y profesor además universitario con mayúsculas. Y además un hombre culto, un hombre sabio y, y, y, y como filósofo eh, creemos que es quien mejor nos puede hablar de esta tercera pata de nuestra cultura que es Roma. Así que querido Javier, en nombre de Padres UFV, en nombre de Marta, su coordinadora y en nombre de la universidad, gracias por aceptar nuestra invitación y por estar hoy aquí. Lugar. Perfecto. En primer lugar, muchas gracias Gonzalo y muchas gracias a Marta, que, que además me encanta el nombre que ha elegido para su hijo Santiago, fantástico. Por cierto, yo salgo el sábado para Santiago con un grupo de, de alumnos de primero y segundo de, de Derecho y ADE. Eh, me van a permitir una pequeña confidencia eh, y una... a lo mejor una... Manifestación de un cierto orgullo, pero me siento orgulloso de eso. Es verdad que no he hecho otra cosa en mi vida que dedicarme a la enseñanza, a la, a la transmisión, ¿eh? a la tradición. ¿eh? La tradición es entregar a entregar a mis alumnos lo que, lo que sé y lo que me enamora, ¿vale? Eh, yo he tenido muchos alumnos, no, no me acuerdo de todos, sería imposible, ¿vale? no tengo esa memoria, claro que no. Eh, sí que con muchos de ellos mantengo una relación, muchos han sido, Gonzalo ha sido alumno mío, Carlos, que oísteis el primer día, fue alumno mío, también con pelo rubio y, y ensortijado que tenía mi bueno de Carlos, y muchísimos alumnos... La mayoría de ellos que han superado a su maestro, y yo me siento orgullosísimo de ellos. ¿no? Tengo alumnos de primerísimo nivel en todos los campos. ¿no? Pero si sí hay algo que me, que me llena de, de orgullo y satisfacción, como diría el rey emerito es eh, una anécdota que me ocurrió hace unos 15 años. Yo empecé mi vida profesional en el mundo de la enseñanza media, que es realmente lo que a mí me gusta. Me gustaba y me gusta, ¿vale? Es decir, me gusta la, eh, la enseñanza en bachillerato. Eh, entonces, todavía había filosofía en el bachillerato, ahora ya veremos. Pero bueno, eh, y recuerdo que empecé en Toledo, después vine a Madrid y hace unos 30 años, en el curso 92-93, hace 29-30 años, eh, di clases en un instituto que se llamaba Rosa Chacel, que está en la Uva de Hortaleza, ¿vale? Y allí enseñé eh, filosofía en tercero de Bupi que, que, que entiendo que la mayoría de ustedes es lo que han hecho, ¿no? Bupi eh, Ahora ya no hacen otras cosas que no se sabe muy bien qué son, pero bueno. Y Un día, hace unos 15 años, voy en el metro, en, en uno de estos asientos que están enfrentados, ¿eh? y había una persona, un chico joven, vamos, joven veintitantos años, treinta, seguramente enfrente, que me miraba y medio sonreía y yo, pues, digo, este señor que mira, ¿no? Y, vamos, fue unos segundos hasta que dice, no se acuerda de mí, ¿verdad? Digo, pues la verdad es que no, ¿qué quieres que te diga? No, no te reconozco. Dice, yo fui alumno suyo en, en el Rosa Chacel, ah, qué bien y tal. Ya recordamos un poquito, ¿no? Digo, hombre, ¿y qué tal? ¿Y qué es de tu vida? Y me dice, soy profesor de filosofía en Valladolid. Digo, ¿qué me dices? ¿Cómo me, ¿Cómo me alegro de esto? Digo, ¿y eso cómo es que...? Dice, pues soy profesor de filosofía por ti. Porque cuando yo te tuve profesor, dije, yo quiero ser como este tío. Esa es la, Eso es la, digamos, el, el mayor de los honores que yo he tenido en mi vida. porque No porque sean como yo, sino porque he sido... He sido capaz, o mejor dicho, se ha producido la posibilidad de que me encuentre con un chico y le enamore de lo que a mí me enamora. Que no es la filosofía, ¿eh? Bueno, sí, la filosofía en el sentido más eh, etimológico del término. El amor al saber. Pero saber es saborear, disfrutar. Disfrutar de la vida, de la vida en su plenitud, de la vida humana en su... En, su más, eh, en, sus, en todas sus dimensiones. Y seguramente esa es la, la, el mayor de mis galardones y el mejor de mis títulos. Un alumno que no había visto desde que terminó en y que no he vuelto a ver, pero que sin embargo está desarrollando, y la mayoría de mis alumnos no sé qué es de ellos, pero estoy seguro, porque de vez en cuando me... Me regalan con esta... Pequeña. En la pandemia recibí varias llamadas de antiguos alumnos que me decían, Jue Javier, resulta que me he, me he vuelto a leer la misión de la Universidad de Ortega y no sabes cómo la he Ahora la entiendo mejor. Fantástico. Esa es mm, mi mayor titulación. Y hoy me encanta hablar a, a los padres de, de mis alumnos, que no sé si alguno de ustedes es padre de alguno de mis alumnos, o lo ha sido, o lo que sea, pero en cualquier caso a, a las personas que eh, de algún modo ponen en nuestras manos... A, a sus hijos, que seguramente sea el mayor de los tesoros que tienen, para que les acompañemos, les acompañemos, para que desarrollen un espíritu crítico respecto del mundo, de la vida, de sí mismos, piensen por sí mismos y sean libres, que ese es el objetivo fundamental. Porque la libertad parte de la, del conocimiento de la verdad, y el conocimiento de la verdad exige estudio, exige erudición, pero sobre todo exige enamorarse. Yo les digo a mis alumnos, citando a un amigo mío, que cada día tienen que decirle a la vida con la que se encuentran, hoy quiero quererte. Porque querer algo o alguien, dice Ortega, es llevar a plenitud aquello a lo que quiero. Y eso significa que quiero mi carrera, mi vida, etcétera Y la llevo a su plenitud, pero para eso tengo que descubrirla, conocerla y, eh, diríamos, comprometerme con ella. vale Bien, vuelvo ya a Roma, o ya me centro en Roma. Eh, luego hablaremos de eso. Yo estaba eh, mirando esa, esa foto. Yo he estado 47, bueno, la estoy mirando allí, esa... 47 veces en Roma, la mayor parte de ella con alumnos, ¿eh? casi todos, todas no, pero casi todas con alumnas. Y desde la primera vez que estuve en Roma, en el año 84, en la Jornada de la Juventud con San Juan Pablo II, lo primero que hago, bueno, lo primero que hago, no porque me llevan al hotel, etc., pero en cuanto puedo, en cuanto tengo el momento, me voy. ¿Eh? y me sitúo al comienzo de la vía de la conciliación, y voy acercándome al obelisco y desde ahí me dejo abrazar por Roma. Y ahora veremos qué significa esto. ¿vale? Vuelvo a Ortega. Una de las cosas que estudian vuestros hijos, me permitís que os tuteen, una de las cosas que estudian vuestros hijos es la misión de la universidad, es la lectura de un libro, mejor dicho, Sí, de un libro que fue una conferencia que dictó Ortega en 1930 en la Universidad Central de Madrid. Y ahí Ortega tiene una tesis fundamental con la que yo estoy absolutamente de acuerdo. Y es que la tarea fundamental, radical de la universidad es la transmisión de la cultura. Y la cultura no es esa erudición hueca, ese un poquito de cine, de música. No, la cultura es el sistema vital ...de las ideas de cada tiempo, es decir, es lo que configura la mentalidad, nuestro modo de estar en el mundo. ¿De acuerdo? Si un estudiante universitario no es culto, solo se limita a comprender mecánicamente su profesión concreta... ...se convierte, y Ortega, en un bárbaro, y un bárbaro es un problema... Porque es alguien que sabe mucho de algo y cree que, por tanto, sabe de todo. Y ese es el problema. No sabe ubicar su saber en el conjunto del saber. No sabe comprender el mundo, sino solo verlo desde su perspectiva. Fijaos, Ortega en 1930 dice, este es el problema de Alemania. Este es el problema de la universidad alemana, que está llena de bárbaros. Tres años después ganaba las elecciones el Partido Nacional Socialista del Pueblo Alemán de Adolfo Hitler, con el entusiasmo no solo de las masas populares, sino de buena parte de la comunidad científica e intelectual de primer nivel. ¿Por qué? Pues por muchas razones, pero entre otras probablemente por esa, eh, esa afirmación de Ortega de que eran bárbaros. La cultura es lo que nos permite comprender el mundo, es lo que nos ubica en el mundo, es lo que nos. es una de las vertientes de nuestra naturaleza. El ser humano es biomorfológicamente un ser regresivo. Estamos, estábamos destinados a desaparecer. Pero tenemos una, cuest... tenemos una. nos dota la naturaleza de una capacidad que es la inteligencia. La inteligencia tiene dos, dos eh, digamos, eh, eh, dos eh, realizaciones. Una es la tecnología, eh, lo que nos permite superar nuestras carencias biomorfológicas. Es decir, una es eh, pues desde la hacha de Siles hasta esto. ¿vale? ¿Qué es lo que hace eso? Pues que como nosotros no, no estamos nada adaptados al medio, necesitamos generar nuestro propio medio para sobrevivir y eso es la tecnología y es importantísima pero no solo eso sino que necesitamos dotarnos del sentido desde el principio desde el principio hacemos cosas que no son necesarias para nuestra supervivencia ¿Eh? elaboramos relatos y por eso pintamos las cuevas y nos adornamos con ¿para qué sirve eso? para nada ¿sirve para qué? para dotarnos de sentido, para elaborar un relato que nos ubique en el mundo. Eso es la cultura. Sin ese relato, nos convertimos en unos meros monos eh, muy hábiles, que hacemos muchas cosas muy interesantes, pero que hemos perdido una parte sustancial de nuestra identidad. Por eso, cuando las sociedades van abandonando los contenidos culturales, o mejor dicho, la referencia cultural, y eso es la filosofía, las sociedades y los pueblos pierden su identidad. Hay dos cuestiones fundamentales que tiene que aprender cualquier estudiante universitario, realmente cualquier persona. Una es la cultura, la filosofía y otra es la historia. ¿Por qué? Porque sin historia perdemos la identidad. Nosotros nos reconocemos a nosotros mismos porque nos acordamos de nuestra historia, de nuestra historia personal. Yo sé quién soy porque conozco mi historia. Si tuviera un accidente y perdiera la memoria, no sabría quién soy. Y sería muy bien, muy perfectamente manipulable por cualquiera que quisiera sacar de mí lo que quisiera. Bueno, pues eso ocurre social y culturalmente. Si no conocemos nuestra historia, nuestra raíz, hemos perdido nuestra identidad social y nuestra dimensión social es esencial. No somos un individuo, somos una persona. Y una persona es una relación. Hay un libro fantástico que os, os recomiendo que leáis, que se lo digo a mis alumnas, que es de un filósofo judío alemán, Martin Buber, que se llama Yo tú. Dice, yo no puedo decir yo sin el tú. ¿Y qué es el tú? El tú es todo lo que Ortega diría la circunstancia, todo lo que nos relaciona. ¿De acuerdo? Entonces, comprender la historia y la cultura, o la historia de la cultura, es vital para generar personas libres capaces de pensar por sí mismas y de comprender el mundo y ubicarse a sí mismos y a su y a su entorno en la realidad y despojar de esto a la formación de nuestros alumnos es, una, es un crimen contra la inteligencia contra la característica de nuestra cultura Dice Ortega, de nuevo, que es uno de mis maestros. La apuesta de Occidente. ¿Qué es lo que eh, caracteriza la cultura occidental? La apuesta de Occidente por la inteligencia, que se manifiesta en la institución más específicamente occidental, que es la universidad. Bien, pues Occidente tiene tres orígenes. ¿Eh? Origen eh, tiene un sentido, eh, en el sentido estricto del término, tres elementos que configuran su estructura genómica. Hemos visto, habéis visto dos, Grecia. ¿Qué supone Grecia? Eh, no, eh, yo yo eh, matizo la afirmación que hizo mi querido Carlos de el paso del mito al logos, en realidad no, ¿Eh? Es desde el mito llegamos al logo. El mito griego no es una historia fantástica, es algo, es algo eh, que tiene una enorme veracidad. ¿Eh? Incluso es un elemento histórico, esto lo descubrió Slimán, pero no me voy a ir por ahí. Pero la gran, el gran descubrimiento de, de Grecia son dos cosas. El logos, la estructura racional de la realidad, es decir, que el relato que yo necesito para comprender el mundo, que he ido elaborando según he ido avanzando, un relato muy sencillo en esos miles de años que vivimos como nómadas, como eh, clanes eh, que, que buscan su supervivencia, y que es muy parecido en todo el mundo, porque todas las, eh, todos los vestigios que nos han quedado en, en las pinturas rupestres, en los adornos, etc., son muy parecidos, ¿de acuerdo?, Después, los mitos más elaborados a partir, que ya van a ser los mesopotámicos, donde surge la agricultura, etc. Hemos necesitado elaborar nuestro relato. Hemos necesitado escribir el relato, porque necesitamos comprendernos. Pero la grandeza de los griegos es que se dan cuenta, bueno, de algunos griegos, de los sabios milesios, es que se dan cuenta que en realidad el mundo es un gran relato, es una historia extraordinaria y nosotros podemos leer ese relato, eso es el logos, Esa es la grande... eso es la ciencia, lo van a llamar filosofía, pero en realidad es la ciencia que es tratar de leer lo que la realidad es, y los griegos encuentran ya la clave, ¿eh? todo está en Grecia, por cierto, todo. Lo demás, decía un catedrático de, de griego de la Complutense, que son comentarios de texto y en cierto modo llevan razón. El ADN de Occidente está en Grecia, desde el punto de vista de la ciencia, que es uno de los genes de nuestra cultura, ¿vale? no de la tecnología, Tecnológicamente puede haber otras civilizaciones más avanzadas, pero la ciencia, es decir, el conocimiento de la realidad, la lectura de ese relato que es el mundo, las claves la descubren los griegos. Lo primero que descubren, la primera pregunta es por la física, y ellos van a descubrir dos cosas: una que está configurada por materia, fenomenal, ordenada matemáticamente. Esto es la ciencia moderna, por cierto. Eso lo dijeron los atomistas y los pitagóricos allá hace tiempo, ¿vale? Pero van a dar un paso. Los griegos se dan cuenta que la física es muy importante, pero que hay algo más que está en nuestro... Fijaos, nosotros, nosotros comprendemos el mundo a través de la abstracción, es decir, elaboramos un pensamiento que se configura por conceptos, juicios y raciocinios. ¿Eh? Los conceptos, los juicios y raciocinios son representaciones mentales de la realidad. Cuando yo digo rosa, no me refiero a la rosa concreta, sino al concepto de rosa. He sido capaz de elaborar, de descubrir lo que es universal ahí en lo particular y elaborar un concepto que expreso mediante un término lingüístico. Pero el concepto es el conocimiento básico, pero cuando yo realmente afirmo algo sobre la realidad es cuando elaboro una proposición. ¿Y cuál es la, el término clave? El concepto clave, el concepto ser. Esto es una rosa. Es. ¿Qué significa ser? Esta es la segunda gran pregunta de los ciegos. Que se van a hacer los llamados metafísicos. Heráclito y Parménides. Y la respuesta de Heráclito y Parménides es definitiva. Luego se va a desarrollar, pero básicamente. El ser es la permanencia, es la unidad... Es la inmutabilidad, pero también es el cambio, es el movimiento, es el devenir. Es el ser que fue, que es y que será. Interesante. Por tanto, ¿qué descubren los griegos? El logos, desarrollan la ciencia y el ser. Genial. Vámonos al, al mundo judío. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el...? lo visteis el otro día pero cuál es la esencia de lo que nos transmite el pueblo judío el mito judío, el relato judío que es un relato mítico claro que sí tiene una pretensión de racionalidad que no tiene ningún otro relato mítico y dónde está esa pretensión de racionalidad en su origen, cómo te llamas ayer el otro día lo decía Ángel Barahona ¿no? cuando Moisés está allí eh, de la, en el Oreb hablando con esa voz, esa zarza ardiendo que le está diciendo que vaya a liberar a su pueblo y todas esas cosas. ¿Cómo te llamas? Yo soy. Yo soy significa yo fui, yo soy, yo seré, que decía el otro día Ángel Barahona. Yo soy el ser. Es decir, lo que los griegos habían descubierto mediante esa, su racionalidad, los judíos lo reciben del ser. Y luego llega el cristianismo, que es el judaísmo en su plenitud. ¿Y qué dice? También lo citó Carlos el otro día, ¿no? El comienzo del Evangelio de Juan. En el principio existía el logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Y por él se hizo todo cuanto ha sido hecho. Él es el verbo, la palabra, la racionalidad. Él es la historia. San Juan Pablo II, su primera encíclica. Cristo es el centro del cosmos y de la historia. Cristo es el hombre. Cristo es el relato, por él está todo. Bien, ¿qué va a pasar? Pues que cristianismo y, y Grecia, la ciencia, la filosofía griega, la búsqueda, el amor al saber griego y el cristianismo, el logos, los dos con pretensión de universalidad, judaísmo, no tiene pretensión de universalidad, aunque en su aunque es, si uno estudia bien el judaísmo, sabe que tiene una, una dimensión universal, y lo explicó fenomenal nuestro querido Ángel. ¿vale? Pero quien realmente manifiesta su decisión de universalidad es el cristianismo. Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio, por todo el mundo. Ya no hay judíos, ni griegos, ni hombres, ni mujeres, ni esclavos, ni libres. Porque el hombre, que es imagen de Dios... Por cierto, esto los ríos también se habían dado cuenta, ¿eh? Porque dicho, el hombre es un ser divino. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es un ser realmente extraordinario. Los judíos van a decir, ¿quién es el hombre? Imagen de Dios. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creó. A su imagen. El varón y la mujer, los dos, son imagen de un Dios único, que es las dos cosas. Esto es muy interesante. Los griegos no tenían ese concepto de la mujer tan bien desarrollado, ni los romanos tampoco. Pero los judíos sí. Pero es que el cristianismo va a decir una cosa mayor. No solo eres imagen de Dios, sino que en mí eres hijo de Dios. Eres Dios. Yo les digo a los chavales que uno de los problemas que tenemos en nuestro tiempo es que nos fastidia muchísimo no ser Dios. Pero es normal que nos fastidie porque lo somos. Lo que pasa es que para reconocerlo tenemos que hacer criaturas previamente. Pero bueno, esto es otra historia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que van a llegar a Roma. ¿Y Roma qué es? Roma es, permitidme, el útero de Occidente. Es el lugar donde se confie, forma la criatura que nace de ese encuentro entre Grecia y, y Jerusalén, entre el ser griego y el ser judío, entre el logos griego y el logos judío-cristiano. Eso es Roma. Porque ¿qué aporta Roma? ¿Cuál es la grandeza de Roma? yo no voy a entrar en la historia de Roma porque es muy interesante, tenéis un montón de libros, yo os recomiendo mucho la, la, la, la historia de Roma porque es muy fácil de leer y está muy bien hecha, de Indro Montanelli, etcétera pero hay bibliografía para aburrir, ¿vale? ¿Eh? Hay un libro que he leído recientemente que es muy divertido, que es muy interesante, por cierto que se llama Somos Romanos, me parece de Paco ¿lo tengo para qué apuntado? Paco no sé qué Paco Álvarez. Somos romanos. Descubre el romano que hay en ti. Es, es que lo apunté para porque no me acordaba del título exacto, pero es un poco una explicación. Nosotros somos romanos. Nosotros somos romanos. Tanto como lo, yo eh, tenía un alumno italiano de Roma que le decía, digo, perdóname, pero yo soy tan romano como tú. ¿Qué me estás diciendo? Pues sí, sí, querido. O sea, los italianos son no son más romanos que nosotros, los españoles. De hecho, bueno, eh, no, eh, luego hablaremos de eso, porque es que enseguida me, me, me divierto, como diría Santa Teresa, ¿no? cuando se va. Porque, ¿qué es fundamentalmente Roma? Fijaos, hay tres aspectos fundamentales que son los que quiero tratar. Primero, Roma es apertura. Esto no es la Roma clásica, evidentemente esa Roma cristiana. Pero lo que significa la Plaza de San Pedro, me hubiera gustado una fotografía que se viera mucho más directamente, ¿no? Fijaos, la Plaza de San Pedro vista desde la, desde la Basílica, que se abre al mundo en la vía de la conciliación, que es una maravilla, ¿eh? porque se abre al mundo, se abre a la ciudad, ¿eh? a, la, a la urbe, y al orbe, ¿eh? la famosa bendición del Papa Torbe ¿no? Entonces, al, a la ciudad y al mundo. Pero también es el mundo que se encuentra en esa plaza. Y esa plaza, más allá de que ser el centro de la cristiandad o del catolicismo, expresa, en mi opinión, la, la aportación fundamental de Roma, y es la apertura, Roma es una sociedad, es un imperio, es, un, es el primer imperio con vocación de universalidad de la historia, en mi opinión. Y mi querido Carlos podrá, si quiere, eh, rebatirme, porque él sabe más que yo eh, eh, de esto. Pero esto es verdad lo que digo. Roma es el gran imperio civilizador, no pretende expandir su cultura, sino... Impregnarse de la cultura de otros. Roma se expande y acoge todo lo bueno que tiene. Lo primero que acoge es Grecia. Roma sabe que Grecia tiene verdad y por eso Roma asume la cultura griega y hace maestros de sus hijos a los griegos. Roma genera ese gran espacio que es el Mare Nostrum, que es el sur de Europa y el norte de África y que convierte en el gran eh, espacio, gran ámbito en terminología López Quintasiana. López Quintas, uno de los maestros de míos y también de esta, uno de los referentes intelectuales de nuestra universidad, dice que el ámbito es un lugar de encuentro, de relación, de juego. Eso es Roma, el primer y el gran ámbito que permite el encuentro de todo lo bueno que había previamente, con lo que se encuentra. Roma se encuentra con la matemática, con la astronomía egipcias. Roma se encuentra con todo el pasado griego. Roma se encuentra con todos los pueblos del Mediterráneo y acoge lo bueno que hay de ellos y lo integra. Esa es la grandeza de Roma, que genera un ámbito que permite el encuentro de ese gran, eh, esos dos grandes eh, predecesores, que es el ser griego y el ser judío, el logos griego y el logos cristiano se van a encontrar ahí esa es la primera gran aportación de Roma y Roma no cae, es mentira cuando hablan de la caída de Roma es una es una circunstancia histórica cae Roma como la estructura imperial que había sido como había caído previamente la Roma republicana pero Roma sigue, y luego veremos dónde, ¿vale? Sigue fundamentalmente ahí. ¿De acuerdo? Bien. Segunda aportación de Roma, que es, que es fundamental para nosotros, el espíritu pragmático. El espíritu pragmático que se manifiesta en dos cuestiones fundamentales. Su capacidad de construcción de redes de comunicación, de ciudades que tienen una estructura urbana absolutamente a la medida del ser humano y que después vamos a copiar. Cuando uno pasea por Pompeya o por Herculano, a mí me gusta más Herculano, porque aunque es más pequeñito, pero tiene eh, está mejor conservado en mi opinión, pero cuando uno cambia por Pompeya, alucina si habéis estado, porque descubre el espacio civilizador que habían generado estos señores. La, digamos, el invento del arco es fundamental para todo el desarrollo de las grandes obras ingenieriles romanas que son fabulosas. Su pragmatismo les va a permitir construir un imperio que de algún modo unifica todo ese mar de pueblos que hay en torno al Mediterráneo. Por tanto, apertura, pragmatismo, pragmatismo que se ve en esto y en otra cuestión. Siempre se habla del derecho romano como el gran... Sí, el derecho romano es fundamental. ¿Por qué? Porque... Claro, siempre desde que empieza eh, la civilización a partir de la agricultura y a la generación de sociedades cada vez más complejas, porque se asientan, etc., pues hay una serie de, eh, digamos, de normas que rigen las distintas sociedades. Pero una norma que genera el concepto de ciudadano, esto es espectacular, lo hacen los romanos, de ciudadano, sujeto de derechos y de deberes, el concepto de ciudadano es fundamental. Los derechos y los deberes los tienen los ciudadanos, no los colectivos. Si uno supiera un poquito de derecho romano, se daría cuenta que el derecho es de las personas. Y comprendería mejor cuáles son las falacias en nuestro tiempo. Por ejemplo, el derecho es mío como ser humano y luego soy varón o mujer, soy de profesor, soy lo que sea pero mi derecho es personal no colectivo esto es muy interesante bueno pues esto es Roma y por último la gran aportación de Roma en mi opinión el latín, el idioma de Occidente, el idioma en el que se escribe Occidente, el idioma en el que se entiende Occidente es el latín. Claro que no solo tenemos elementos griegos, ten... pero el latín es la lengua de Occidente y la lengua de una cultura es la que configura la mentalidad de una cultura, recordad. El pensamiento se estructura en conceptos, juicios y raciocinios que se expresan siempre en términos lingüísticos. Los términos lingüísticos, que es el modo en el que nosotros accedemos a través de nuestra lengua materna, al, al conocimiento del mundo, nosotros aprendemos a pensar cuando aprendemos a hablar, cuando nos, nos enseñan a hablar nuestros padres, ¿de acuerdo? Bueno, pues la lengua que configura Occidente es el latín, hasta el siglo XVIII toda la cultura occidental se escribe en latín el abandonar de nuevo el latín como un elemento de estudio es una barbaridad nunca mejor dicho una barbaridad es para generar bárbaros, porque es muy complicado comprender nuestra realidad si no comprendemos la lengua en la que se expresa. Para comprender cualquier cultura lo primero que tenemos que aprender es su lengua. Si no aprendemos su lengua, no aprendemos la cultura verdaderamente. Pues nuestra cultura está escrita en latín. No solo, claro que no, pero sí fundamentalmente. Esto es lo que aporta Roma. Apertura, espíritu pragmático, el idioma, la lengua, el latín. Y Esto lo va a entender perfectamente uno de los padres de Europa, de Occidente, Benito de Nursia, cuando dice, ora et labora. Yo les digo a mis alumnos, de biotecnología. Esto es biotecnología, ora, contempla, conoce y trabaja, transforma el mundo. Esto es Roma. Bien, volvamos a la plaza de San Pedro. ¿Quién de algún modo incorpora a su identidad y a su modo de entender el mundo y lo supera ese eh, encuentro entre Grecia y el cristianismo. El cristianismo, la iglesia. La iglesia es la heredera de Roma. Desde el idioma, el latín, hasta la propia estructura externa, las vestiduras de los curas, son vestiduras romanas. Quien va a coger la entorcha de lo mejor de la civilización romana va a ser la Iglesia, con muchísimas, digamos, muchísimas carencias, muchísimos errores, muchísimas... Pero esencialmente eso es. Por eso la Columnata de Bernini, la Plaza de San Pedro que se abre al mundo como dos grandes brazos que acogen a la humanidad entera... Es Grecia, es Roma y es el cristianismo. ¿Y saben quién es la heredera de Roma, la nueva Roma? En palabras de Ramiro de Maestro, España. Porque España, que es fundación romana, fijaos, de todos los países eh, que fueron parte del imperio romano, el único que mantiene el nombre que le pusieron los romanos es Hispania no se llama Iberia Francia se llama Francia no se llama Galia son los francos los británicos los alemanes nosotros nos llamamos Hispania fuimos fundados por los romanos y España nace como una integración. Fijaos quién eh, construye el primer reino, los visigodos, y ese reino primario de España, ese primer reino, es un reino cristiano romano. Y los visigodos, que son cristianos eh, germanos, arrianos, por cierto, van a llegar a España y se van a catolicizar y van a configurar la nueva Roma cristiana que es España y que va a hacer un nuevo Mare Nostrum en el Atlántico y va a transferir esa cultura ya romana, cristiana, en América. Y eso es fantástico, pero no vamos a entrar en ello. ¿Vale? Por tanto, ¿qué es Roma? Roma es el corazón. Yo soy romano. Yo acabo de estar en Tierra, en tierra Santa, en Jerusalén, y, y me siento, es el lugar de Cristo, es el lugar de, de, del origen de, de nuestra fe. Pero donde yo me siento realmente en casa es ahí. Porque este es el corazón de la civilización occidental. Porque este es el símbolo de la civilización occidental. La universalidad. La, por cierto, esto es impresionante, perdón, iba a decir otra palabra pero no es correcta decirla aquí, esto es impresionante, es una vocación de universalidad, todo cabe ahí, todo. La civilización romana, cristiana y griega son universales. porque descubren al hombre, a la naturaleza humana que es universal, descubren la ciencia, el conocimiento, la estructura racional de la realidad que es universal y descubren la dimensión trascendente del hombre que es universal. Por eso Roma se abre al mundo... Y acoge al mundo. Por eso cuando tú te pones ahí, ya os he dicho que he estado 47 veces en Roma. Las 47 veces cuando llego ahí no puedo evitar emocionarme. ¿Por qué? Porque es como sentirme en el corazón del universo, por lo menos de nuestro universo. Eso es Roma. Eso es lo que significó Roma. El verbo de Dios se encarnó. ¿Y dónde se encarnó? Sí, en el mundo judío, pero se encarnó en Roma. Y, y ya, con esto termino, porque lo que quiero es un poco que me, que me hagáis las preguntas que queráis y, y ya está. Así que, pues, muchas gracias. Eso es todo. Bueno, como siempre, abrimos turno de preguntas, porque seguro que van a surgir cuestiones interesantísimas y vamos a, a dar paso a ellas. Y les recuerdo también a los que nos están viendo desde casa que también pueden participar. Es tan fácil como escribir en el chat y las, y las iremos leyendo, ¿de acuerdo? Eh, bueno, los que tengáis preguntas aquí, simplemente os levantáis, lanzáis la pregunta, y las de casa pues me las irá pasando mi compañera Macarena, que está ahí, ahí a los mandos, y, y las iremos leyendo también, si llega alguna, ¿de acuerdo? Bueno, ahí ya tenemos una, pues venga, vamos con Daniel. Adelante. Levántate si quieres, Daniel, y así. Daniel si también ha sido alumno mío. <risas> así es que me encantan mis medallitas. Bueno, buenas tardes, gracias por escucharla. Eh, hablando un poco... De... Pensándote de no hablar, eh, me surgió un poco la duda hasta qué punto el, lo que tenemos ahora como Occidente, contando pues, principalmente Estados Unidos y su herencia Sí, un, perdón, Daniel, un momentito. ¿Te vamos a pasar el micrófono? Ah, para que te oigan sí, desde, sí, sí. Vale, desde fuera. De de da, da, Dani, esto ya me lo has escuchado hace años. Sí, se <risa> <risa> Tus antiguos alumnos estamos siempre deseando volver a escuchar. <risa> Sí, sí, ya sé que seguro que te habré preguntado porque, porque suele ser sencilla, ¿no? La pregunta es muy sencilla y es que lo que entendemos ahora por Occidente, quizá pues también, sobre todo pues Estados Unidos, ¿no? eh, Que tiene una herencia anglosajona, es verdad que tiene toda esa corriente de, del, de la cristi cristiandad protestante, ¿no? Más que católica, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto eh, pues, tenemos ahora una sociedad que podríamos encontrar otro núcleo? que sería, pues, no sé si Estados Unidos, Inglaterra, Londres, ¿no? También esa vertiente, pues, anglosajona que configura un poco el mundo de, de ahora, ¿no? Junto con todo esto que, que sí creo que configura Occidente. Gracias. Sí, bueno, claro, ahí hay, una, ahí hay dos eh, cuestiones. La, la idea de Occidente actual, que tiene que ver con las cuestiones geopolíticas, eh, la OTAN, eh, económicas, etcétera, ¿no? Pero el mundo anglosajón es, eh, es cristiano, quiero decir que... Son tan cristianos, son protestantes, bueno, hay de todo, ¿no? Pero eh, es cristiano. Estados Unidos es una nación cristiana, protestante, pero cristiana, ¿vale? De acuerdo, por tanto, estamos en la misma cuestión. Estamos hablando de un occidente cultural, de un occidente... Eh, Europa es cristiana, es post-cristiana probablemente, pero su origen es cristiano. El gran problema de Europa, ¿cómo, cómo vamos a conseguir una realidad de unidad europea, si hemos olvidado, si hemos despreciado nuestras raíces. Cuando surge la, esa estúpida constitución europea que olvida, que obvia, esto pues es que al final, o sea, estamos en, una, eh, en un proceso de suicidio cultural al que no es ajeno el suicidio demográfico, por cierto, ¿Por qué la sociedad más opulenta de toda la historia no tiene hijos? Esto es un tema interesante. Y las, el, la, los análisis socioeconómicos, esto está muy bien, pero vamos, son bastante superficiales en mi opinión. Hay una raíz mucho más profunda y es que se ha perdido eh, la identidad y la esperanza. Y eso se manifiesta en muchas cosas, entre otras, que hemos dejado de tener hijos. Nos estamos suicidando demográficamente y culturalmente. ¿Cuál es el futuro? No lo sé. Pero ciertamente Occidente está en una situación muy complicada, en mi opinión. Ahora, como decía, como decía San Agustín, por cierto, San Agustín es un personaje absolutamente fantástico. San Agustín... Mi querido amigo Ángel Sánchez Palencia me lo discute, pero San Agustín es el primer occidental en un sentido, a ver, metafórico de algún modo, pero San Agustín encarna Grecia, Roma, Jerusalén. San Agustín es un hombre profundamente enraizado en la cultura grecolatina, es un pagano, es hijo de un pagano bi bi biológicamente y de una cristiana, eso es Agustín. Y Agustín dice, Roma no muere si los romanos no mueren. Roma no morirá si los romanos no mueren. Entonces, mientras haya un occidental, seguirá vivo Occidente. Entonces, con lo cual yo sí tengo esperanza. Y luego está mi fe. Como la Iglesia es la encarnación de Occidente, la Iglesia sabemos que no morirá. Otra cosa es que estemos o no en los últimos tiempos, lo ya saben. Bien, esto es una… Todas las generaciones piensan que están en los últimos tiempos y es verdad que para cada uno de nosotros los últimos tiempos pues es nuestra vida. Más preguntas. ¿Me ha quedado todo muy claro? No ha generado ningún interés. Seguro que, seguro que hay alguna… ¿Pregunta más? Vamos a esperar ahí. Si sí, ahí tenemos una. A ver si le Hola. podemos hacer llegar, Dani, la... Gracias, Dani. Gracias. ¿Veis, Dani? Yo lo tuve gracias. en primero de biotecnología y ahí está el tío con su doctorado fantástico. <risa> Adelante, Much Flor. Muchas gracias por la charla. Y no es una pregunta, es una reflexión. Porque cuando yo llego a la Plaza de Roma, la sensación... La mía, en la cabeza, lo que a mí me surge es todos los caminos conducen a Roma. Uh -huh. Para mí es una meta, no un punto de partida. Quiero decir, es que la posición de la visión, de la sensación, es diferente con todo lo que conlleva el decir todos los caminos conducen a Roma. No es físicamente, es todo. Es la cultura, es la lengua, es todo. Pero para mí es meta no es el camino que se abre por, con ese sentido ecuménico, es, es, es diferente. Uh -huh. Pero es una reflexión, no es una pregunta. No, no, no, es perfecto, eh, es perfecto. Me parece muy bien porque es las dos cosas, por eso están las dos, que, que en realidad es accidental esto, porque yo pensaba solo ponerla, pero en realidad son las dos cosas, es verdad que es meta. Tú llegas por la vía de la conciliación y llegas allí, llegas a Roma, ¿Vale? Llegas al centro Pero también sales de ahí Es decir, es una, es una Ida y vuelta, yo creo Como toda relación, es una relación Y por tanto es una relación de ida y vuelta Por tanto, todo conduce A Roma y todo sale de Roma Pero bueno Uno puede poner la, el énfasis En lo de conduce, me parece genial ¿Vale? Pero Fijaos Detrás de todas las respuestas que hay o las posibles respuestas a las grandes cuestiones que siguen vigentes en nuestro tiempo, detrás de todo eso, al final hay una respuesta en Roma. Y no por Roma solo, sino porque Roma es Jerusalén y es Atenas. Cuando uno ve la Capilla Sistina, si habéis estado, aunque es horrible verla allí, es muy bonito, a mí me encantaría tener el privilegio de ir solo o con poca gente a verlo, ¿verdad? pero bueno. Pero cuando uno ve la Capilla Sistina ve eso. ¿Qué es la Capilla Sistina? Pues la encarnación de todo eso. Ahí están los filósofos y los sabios griegos. Ahí está el poder ¿eh? del, del, del arte mm, clásico grecolatino. Pero ahí está el relato de la creación y de la redención. Ahí está todo. Ahí está todo. Esta es la, la grandeza. Fijaos la diferencia... Hemos hablado antes del protestantismo y de la. Eh, y ahora yo introduzco la Iglesia eh, católica-ortodoxa, la Iglesia Oriental. ¿Cuál es el problema? que han perdido su dimensión universal. Es decir, tanto el protestantismo que se convierte en una religión individual, interpretativa. Yo hace unos años estaba en Nueva York con un grupo de estudiantes. Mis viajes han sido parte de mi trabajo con mis alumnos. Y había un alumno evangélico, protestante. Y era domingo y nos íbamos a misa a San Patricio, a la catedral de... Y me dice, dice, a mí una de las cosas que me sorprende a los católicos es que vais a cualquier iglesia. Yo tengo mi iglesia. Yo solo voy, yo cuando no estoy en, en Madrid y voy a mi iglesia, ¿cuál es su iglesia? La iglesia concreta, la comunidad concreta a la que pertenece, que eso tiene está muy bien, pero pierde su dimensión de universalidad y está, diríamos, eh, como encogida en, en, en, la, en la dimensión comunitaria primaria, que está bien, pero no tiene esa versión universal. A mí me da igual estar en, en, en Nueva York que en Bengala. Cuando celebro la Eucaristía, la celebro desde toda la Iglesia Universal. Formo parte de la Iglesia Universal. ¿Mm? Es una pena que hayamos abandonado el latín. Fijaos, eh, el latín... Cuando se introducen las lenguas vernáculas en la celebración eucarística, que está muy bien y es muy bueno porque la gente puede participar mejor, pero no se introduce como algo que sea exclusivo, sino que hay una serie de elementos comunes que pueden seguir siendo el latín. Y eso nos ayudaría muchísimo, por ejemplo, para eh, asistir a misas en otros sitios y no tener que seguir, eh, está muy bien, que se celebre la lengua, diríamos, para que sea inteligible por el pueblo que asiste al, al, a la ceremonia, pero que permaneciéramos o mantengamos ciertos elementos en latín, como se ven en Roma, por ejemplo, nos ayudaría muchísimo. Pero bueno, en cualquier caso es universal. Y le ocurre lo mismo a la Iglesia Ortodoxa, que está demasiado vinculada a la nación. Lo estamos viendo ahora mismo. La iglesia ortodoxa ucraniana está con los ucranianos, la iglesia, el patriarcado de Moscú está con Putin. Es decir, prevalece el, la nacionalidad. Por eso una iglesia, por eso la iglesia, por ejemplo, uno no puede decir la iglesia madrileña o la iglesia catalana, no existe eso. Existe la iglesia en Madrid o la iglesia en Cataluña. Es una contradicción. La iglesia es universal. Esto es espectacular. Por eso el ser humano es universal. Por encima de todo está la filiación divina que me, que me hace ser hermano de todos. Por encima de naciones, de razas, de formas de expresión cultural. Y esto es el cristianismo, y esto es Roma. El modo en el que se encarna el cristianismo es Roma. Entonces, estoy de acuerdo, es una meta, pero también es una... Es un riego, es una proyección, es el corazón. Y al corazón sale la sangre y llega la sangre. Por eso he dicho que es el corazón de Occidente, que late, en el que nos purificamos, como hace la sangre en nuestro corazón, y luego esa sangre oxigenada vuelve a vivificar el cuerpo. Más preguntas. Tenemos... Sí, vamos vamos entonces con este caballero y luego leemos una que tenemos ya en casa que nos han enviado. Ay, me decís vuestros nombres para que pueda... Hay que, hay que apretar ahí, tiene tener un botoncillo. Ahora. Sí, Benedicto. Sí, decía antes, en eh, mi opinión bien, eh, que la universidad es la transmisión de la cultura. En este momento hay más universidades que nunca, más universitarios que nunca. Todo esto, esta magnífica ponencia que nos ha dado, es magnífica, es tremendamente profunda, sin embargo, se está perdiendo. ¿Por qué? La pregunta fácil, la de Benito. Eh, no sé si hay más universidades ni más universitarios que nunca. Hay más matriculados y más instituciones, diríamos, formalmente llamadas universidad que nunca. No estoy seguro. Universitarios, universidades, creo que hay pocas. Sinceramente, lo creo. ¿Eh? Porque no es lo mismo una universidad que una escuela de formación superior, ¿vale? Que está muy bien, ¿eh? Una escuela de capacitación tecnológica, que está muy bien, pero no es eso la universidad. La universidad es algo mucho más profundo y mucho más radical. La uni universitaria es el que quiere... Fijaos, la gran definición me parece perfecta de nuestro Alfonso X. La universidad es un ayuntamiento de maestros y escolares hecho en algún lugar con la voluntad, es decir, la determinación libre de aprender el saber. Eso es la universidad. Si no hay eso, no hay universidad. Puede haber... Aulas, matrículas, protocolos, planes docentes, en fin, todas estas cosas. Pero no hay universidad. ¿Por qué? Pues me vas a permitir que que cite un, un texto bíblico, porque hemos abandonado la fuente de las aguas puras y nos hemos dedicado a beber el agua putrefacta de las cisternas rotas. Uf, eso es muchas cosas. Lo que está claro es que el único modo de, fijaos, hay, tenemos que abrirnos al mundo contemporáneo, claro, la tecnología, la ciencia es buenísima pero si no se fundamenta en el ser humano, si el ser humano deja de ser lo que es y se convierte en una pieza de este mecanismo enorme que es para lo que nos preparan, para lo que están preparando a, a, a vuestros hijos y nos han preparado a nosotros para ser parte de un mecanismo, por tanto no pienses, ¿para qué vas a pensar? Ya pienso yo por ti. Tú funciona, sé útil esto esto esto es terrible sé útil de modo que yo me jubilo y ya no soy útil por tanto, ¿para qué sirve mi vida? te eutanasiamos y fenomenal no hay problema solo es válido lo útil cuando lo realmente valioso es lo inútil perdón <risa> me explico lo inútil en el sentido lo, lo que tiene valor por sí lo útil es valioso porque sirve para algo Luego lo valioso es el algo para lo que sirve, lo útil. ¿Para qué sirve leer un libro? Contemplar una puesta de sol o escuchar la quinta sinfonía de Beethoven. Para nada. Sirven porque valen, porque tienen valor por sí mismos. Porque lo que realmente constituye al hombre no es su capacidad tecnológica, que también, que es importantísima, si es que, que es decir, a veces parece que es una cosa u otra, no, no la te, de hecho la tecnología está imbricada con la cultura. Gracias a, al avance tecnológico que supone la agricultura generamos la cultura, la cultura, todas las culturas y la cultura occidental en concreto, ¿vale? claro que sí. Pero lo realmente importante es cuando el hombre se yergue y mira las estrellas. Y se pinta la cara que no sirve para nada. O se orada a la oreja o la nariz. ¿Por qué se orada la oreja o la nariz? Porque encuentra sentido en ello. Lo que realmente nos importa, lo que realmente nos pone, no es lo útil sino lo valioso. Y que hemos sustituido lo útil por lo valioso. Hemos matado a Dios, esto es verdad. Pero la muerte de Dios en el siglo XIX, lo que dice Nietzsche es verdad. Dios ha muerto, lo hemos matado, pero Nietzsche dice que hemos borrado el sol y el horizonte. Y cuando digo matamos a Dios es matamos al ser, matamos la metafísica. Nos quedamos con la física y después no, no, no, no solo nos quedamos con la física, sino que nos quedamos solo con la técnica. Y que hemos sido capaces de construir una tecnología que nos tiene ahora acongojados. Porque ¿qué es lo que pasa? Que sabemos que ahora, si no, que ahora podemos destruirnos completamente. Por eso estamos ahí calladitos. Y la otra dice, no, no, espérate, que yo sí te ayudo, pero no voy más allá. ¿Por qué? Porque nos podemos destruir. Es perfecto. Eso nos ha mejorado. Ahora, hay una cosa interesante. La física contemporánea nos está acercando de nuevo a la metafísica. Esto es muy interesante. No voy a entrar en ello, pero es muy interesante. La ciencia, diríamos, la ciencia decimonónica, la ciencia newtoniana, parece que nos había apartado, había matado a Dios. No necesitaba la metafísica. Pero la física cuántica sí. Pero bueno, no voy a entrar en ello porque esto además estoy estudiándolo ahora, pero me parece fascinante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo lo que hago es. Cuando cierro la puerta del aula y me libero de todos los eh, <risa> protocolos y reuniones y guías docentes y esas cosas, es tratar de que uno de mis alumnos piense y después transforme. Bueno, pues eso es lo que puedo hacer. Desde luego en mis clases sí que hay universidad. Y en las de mis colegas, por cierto. Gracias, Federico Dos preguntas desde casa Que te las voy a formular, si te parece Javier eh, Juntas, aunque no tienen que ver Y, y de, de alguna manera la primera ya la has respondido, pero quizá aquí en la fórmula se ha incorporado un poquito tarde. Eh, nos pregunta por toda la cultura que nació en Asia Menor, en Mesopotamia, en Egipto, y qué influencia tuvo en, en Roma, porque cronológicamente esas civilizaciones son anteriores a la civilización romana y tuvieron grandes contribuciones al saber. Y digo que algún, de alguna manera lo apuntaste cuando hablaste de, uh -huh. de la astronomía de egipcia, etc. Y la segunda... Eh, tiene que ver con otra de las afirmaciones que has hecho y eh, Cuando dices que la actual, eh, que, que la Roma actual está en descomposición Y que se suicida, has utilizado creo ese término Y, y, y nos preguntan, entonces, ¿quién conservará la antorcha de Roma para el futuro? Si, si Roma está desapareciendo, ¿quién llevará esa antorcha? Esto, eso es lo que yo creo pero bueno, vuelvo vuelvo a la pe, pe, por cierto, claro. Es decir, fijaos. El ser humano durante miles de años vive básicamente igual en todo el, el lugar donde, por donde se expande, como una, un, una banda, un, un clan, um, compuesto por, por pocos individuos, que va eh, pues sobreviviendo como puede, no, eh, cazando, recolectando vallas, etcétera. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el primer espacio, diríamos, de civilización? Mesopotamia. Eh, que además eso es después de la última glaciación toda esa zona queda eh, eh, muy fértil y va a descubrir el, esos hombres no todos no, eso no se descubre en toda la humanidad esto va a ser allí eh, cómo cultivar la tierra y eso vaya cómo domesticar animales y va a generar pues las primeras culturas y los relatos míticos mesopotámicos se van a extender a Oriente y está presente en ese relato en Oriente y en Occidente evidentemente y, y, y Roma los vas a ver acoger fantásticamente bien claro que sí toda la cultura mesopotámica toda la cultura todo el, eh, ese eh, fijaos el, el diluvio el, el diluvio viene de ahí o sea hay muchos rasgos de los, de los mitos eh, mesopotámicos de los mitos eh, eh, sumerios en todos los en, en todo el resto de los relatos. ¿De acuerdo? Claro que sí. Por supuesto que sí. Y, y cómo no, pues los egipcios. Los egipcios los van a absorber mucho los griegos. ¿eh? Mucho. ¿eh? Van a aprender mucho. Y los egipcios son grandes astrónomos. Grandí, y grandísimos matemáticos. ¿Vale? Y en buena medida eso lo van a aprender los griegos también de los egipcios. Es decir, hay una interrelación enorme. ¿Vale? Y, y Roma va a saber integrar todo esto. ¿Vale? Y la, y la otra ¿Y la segunda pregunta? era la de la antorcha. ¿Quién lleva la antorcha de Roma? Pues yo, ¿Ya creo la la, un poco? yo creo que la antorcha de Roma, eh, y de hecho la, lo que queda de Roma es la Iglesia Católica. Es la única y objetivamente, más allá de que yo sea católico o no, objetivamente, la única institución occidental que sigue siendo plenamente occidental es la Iglesia Católica con todos sus errores y con todas sus miserias pero es la que sigue defendiendo, no defendiendo, no es la palabra, la que sigue expresando, viviendo y transmitiendo lo que es Occidente. En todos los sentidos, no solamente en el sentido religioso, en su, en su dimensión filosófica, en su dimensión científica. La Academia de las Ciencias, que está ahí detrás del Vaticano, justo detrás del de, del Vaticano, ¿no? De, de la Basílica de San Pedro, justo detrás, hay un antiguo palacio que fue ocupado por el Papa mientras se construía Perdón, Javier, la Basílica Perdón. mientras se construía la Basílica de San Pedro. ¿no? Bueno, pues ahí están todos los eh, representados buena parte de los grandes científicos de nuestro tiempo, sean o no creyentes. Es decir, la Iglesia busca la verdad en cualquier dimensión. ¿Vale? Y transmite y vive los valores que han configurado la cultura occidental y sigue estando ahí. Y la iglesia católica, esto es una cosa muy interesante, decía, no me acuerdo quién, decía, ha asistido siempre al funeral de sus enterradores. ¿Cómo? Pues seguramente mejorando, porque además la iglesia se ha purificado, cada claro que sí. La iglesia católica ahora es más pura que la iglesia católica del siglo XVI, claro que sí. Mucho más pura. Porque se había impregnado de muchos elementos que no tenían nada que ver con el cristianismo. Convertir eh, nuestro emperador Teodosio, que era español, por cierto, que hace de la religión eh, cristiana la religión oficial del Estado, eh, es, un, es una lacra histórica terrible, pero bueno, esa es nuestra historia, es decir, esa es nuestra vida, no podemos renunciar a ella, de acuerdo, y eso ha configurado Occidente. Y ahora mismo es la institución que defiende la vida biológica y cultural desde todas sus dimensiones en Occidente. Es, yo les invito a que lean ustedes Cualquiera de los documentos de los papas desde, desde León XIII son espectaculares. Y ya si leemos pues, a Juan Pablo II, y sobre todo porque es, un gran, es uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo, a, a Benedicto XVI, a, al cardenal Ratzinger, que es un tipo espectacular. Pues verán. Los documentos de más calado, de más rigor, ...intelectual, académico, científico, desde la perspectiva de la ciencia, de la filosofía, es, son los documentos de los pontífices romanos. Esa es mi opinión. ¿eh? Pero las opiniones, por cierto, no todas son iguales. ¿eh? Es decir, no, cada uno tiene su opinión, sí. Pero claro, si yo me pongo a opinar de fútbol... Pues mi opinión no tiene ningún valor, porque no tengo ni idea de fútbol. ¿Me explico? Si yo me pongo a opinar de medicina, pues probablemente mi opinión tenga menos valor. Alguno tendrá porque tengo una experiencia personal, entonces, bueno, de algunas cosas puedo decir. Es decir, la opinión tiene que estar fundamentada en conocimiento, ¿vale? Luego, evidentemente, pues tú puedes mostrar, decir, bueno, pues esto no, es, no uno puede discrepar perfectamente y, de hecho, esta es la clave, la discrepancia, la disputación, ¿vale? No el dogma absoluto como tenemos hoy día, ¿vale? Pero eso es lo que creo. El espacio de libertad que se da. Perdón. Mi universidad, la Universidad Francisco de Vitoria, tiene muchos fallos, yo los conozco mejor que ustedes, ¿de acuerdo? Pero mi universidad es mucho más libre que la Universidad Complutense de Madrid. Y lo digo con toda claridad. Aquí cabe todo el mundo porque todo el mundo puede decir lo que quiera. Porque la universidad es un espacio de encuentro. Tú tienes... Lo tienes que decir racionalmente, tienes que dar una argumentación racional, claro que sí, pero tú no tienes por qué admitir sin más lo que yo te cuento. Y si pierde libertad esta universidad es porque hay un totalitarismo político, políticamente correcto que te impide hablar con libertad. A mí no. ...pero tienes que tener cuidado... ...esto es un tema terrible... ...que un profesor universitario tenga que tener cuidado... ...a ver qué dice, no vaya a ser qué... ...pero en mi universidad hay más espacio y libertad. ...si estuviera la Complutense seguro... ...que no podía decir ciertas cosas... ...porque son dogmas... ...totalitarios... ...que no se discuten... ...no es que yo diga que esté o no... ...a favor o en contra... No estoy. ...estoy diciendo, discutamos... Vamos a discutir si el ser humano es sexuado o tiene género. Vamos a discutir. Nos autodeterminamos porque nos autoproclamamos, eh, nos autodamos nuestra vida, nuestro ser. O asumimos lo que somos que nos he dado. Vamos a discutirlo. Pero simplemente plantear la pregunta es imposible en ciertos ámbitos universitarios, no en España, ¿eh? en el mundo anglosajón, que es de donde viene todo esto. Por cierto, esto ya se dio en Grecia, los sofistas. Y es que todo lo hicieron los griegos. Y eran quienes dominaban la Roma clásica de Pericles, los sofistas. La verdad no existe, no se puede conocer, no se puede transmitir. Con lo cual, si la verdad no existe, si no nos sometemos a la verdad, mi verdad se convierte en absoluta. Porque no tengo ninguna referencia. Con lo cual, la verdad que yo proclamo... Como tengo el poder para hacerlo, se convierte en absoluta y no, puede y no tiene ningún criterio de verafi... verafi, ver verafi bueno, no me sale la verificación. palabra. De verificación, sí, pero quería decirlo de otro modo, pero no me sale. Ver ver -vi bueno, es igual, no me sale. Es, ahora mismo me he quedado bloqueado con esto. De verificación, evidentemente. Machado dice, ¿tu verdad? No, la verdad. Vente conmigo a buscarla. La tuya guárdatela. ¿Por qué dice esto, Machado? Porque cuando la verdad es algo que descubro, yo me someto a ella. No es mía. Y el criterio no es el mío. Pero cuando la verdad la construyo yo, pues ya está. Me da igual. ¿Y qué pasa? Que si tengo el poder, te la impongo. Y perdemos la identidad de la universidad, que es vengamos y discutamos. Yo no tengo ningún miedo. Discutamos. Debatamos cómo se hacía en la universidad medieval, por cierto. Esa oscura y tal. Las cuestiones disputadas. Y allí se disputaba y se discutía apasionadamente perdón pero es que me, me emociono esto pero es genial hay que tener yo tengo esperanza absoluta y completa porque al final la verdad siempre acaba por triunfar aunque entre tanto tengamos... Esta es la historia de la humanidad, eh, por otro lado. Claro, eh. Esto tiene que ver con lo que decía el otro día Ángel Barahona, ¿os acordáis? Cuando hablaba del becerro de oro. El ídolo es mi verdad, que yo construyo para mi satisfacción, pero al final me posee ese ídolo. Bueno, pues vamos a ir eh, terminando para ajustarnos a tiempo. Hemos hecho una hora y media con, con turno además de preguntas. Y, y bueno, antes de despedirnos, Javier, quiero darte las gracias en nombre de Padres UFV por aceptar nuestra invitación. Gracias también a Carlos, que fue nuestro primer ponente y que además hemos tenido la suerte de contar hoy con él también como espectador, que nos introdujo en el mundo griego. Eh, todo está en Grecia, nos ha dicho hoy Javier y nos lo demostró Carlos el primer día. Gracias también a Ángel, que no nos puede acompañar hoy, que fue nuestro segundo ponente, que nos acompañó eh, a entender... El, el, el mundo judío y, y cómo eso después eh, cristaliza en la llegada de, del, del cristianismo y hoy Javier que no solo nos ha hablado de Roma sino que nos ha ayudado a conectar esos tres vértices esos tres puntos esos tres fuentes que nutren la cultura occidental así que de verdad Javier gracias gracias por, por, por habernos hablado de Roma por haber hecho un compendio tan bueno y un colofón tan bueno de esta memoria del presente, pero también por habernos permitido hacer contigo verdadera universidad porque hacer universidad es también esto, es empezar a hablar de algo y terminar hablando de otra cosa distinta pero relacionada, hemos hablado de Grecia, de Roma de Jerusalén, pero hemos hablado también de universidad hemos hablado de vida, hemos hablado de verdad hemos hablado de un montón de, de temas que aparentemente pueden no tener que ver, pero que seguro que tienen que ver. Y hemos hecho, como dice eh, Alfonso X, eh, como citaba eh, Javier, hemos hecho auténtica universidad porque hemos hecho ayuntamiento de, de, de escolares de discípulos y de un maestro o de varios maestros que nos han acompañado en esta memoria del presente así que aunque no estéis matriculados aunque estéis solo pagando la matrícula universitaria de vuestros hijos también sois universitarios y eso es lo que pretendemos en Padres UFV que seáis también universitarios porque tenéis ganas de aprender y porque aquí hay maestros dispuestos a enseñar eh, así que gracias de verdad Javier gracias, gracias por querer acompañarnos gracias a todos vosotros los que estáis hoy aquí acompañando a los presentes y los que estáis en casa gracias por vuestras preguntas por alimentar también el debate y os recordamos que ya está mi compañera Macarena que, que siempre está atenta a todo y estaba en nuestro control técnico y también le agradecemos que nos haya acompañado hoy que el día 6 de abril, es decir, la semana que viene, y si no recuerdo mal es miércoles, vamos a tener una reflexión de eh, cuaresma. Sabéis que todos los cursos nos eh, gusta eh, invitaros a la reflexión de Navidad en, en tiempo navideño y en tiempo de cuaresma, ya previo justo al comienzo de la Semana Santa, la reflexión de cuaresma que estará conducida por el padre Florencio, que es uno de nuestros capellanes, y por Ángel Barahona, que fue eh, ponente de, de una de estas conferencias en de memoria del presente. Y va a ser aquí, en, el, en este salón de grados, a las… Eh, no, no quiero deciros lo mal a las 7 y media de la tarde, es miércoles, miércoles 6 de abril, y estáis todos invitadísimos. Os podéis inscribir en la web de padres, que es wwwpadres medio ufv.es ahí tenéis un formulario de inscripción, y os inscribís y estaremos encantados de recibiros. Y ojalá también, porque alguien me preguntaba por ahí, y ya con esto terminamos, eh, si va a haber peregrinaciones, sabéis que eh, no, no, el COVID no ha desaparecido de nuestra vida, pero por lo menos creo que estamos empezando a normalizar un poco más la vida, afortunadamente. Y ya se están reactivando las peregrinaciones y entonces, eh, bueno, a la vuelta de la baja de Marta, de la baja de maternidad, eh, sé que Marta está ya planificando para el curso que viene… Eh, alguna peregrinación. Las peregrinaciones a, vamos, a una peregrinación a Tierra Santa. Entonces, a comienzos del curso que viene esperamos poder ofreceros esta peregrinación y por supuesto estáis todos invitados a, a uniros. Ya os diremos eh, cuándo, fechas, precios y todo eso, que todavía no lo tenemos, porque estamos ahora pensándolo. Y ojalá también estaba pensando, podamos organizar. Eh, no solo una peregrinación a Tierra Santa, sino también un viaje a Grecia y ojalá podamos hacerlo de la mano de Carlos, que me consta que eh, visitar Grecia de la mano de Carlos es una experiencia espectacular, porque los alumnos que han ido con él vuelven hablando maravillas y ojalá podamos visitar Roma, ojalá la vez 48 de, de, de tu bueno, periplo la vez romano… 48 es en mayo Ah, bueno, pues la, pues la 49 o la 50. Hacemos la cincuentena. Ojalá la podamos hacer contigo, Javier, porque estoy convencido de que hacer eh, estos viajes de, de mano de estos grandes maestros será una experiencia aún más fascinante. Así que nada, os seguimos esperando en Padre Sufube. Gracias por contar con vuestra presencia, a los que estáis aquí, a los que estáis en casa. Y ojalá el miércoles podamos teneros aquí también. Muchas gracias. Gracias, Javier. gracias